Mi nombre es Claudia Gómez Córdoba, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el lapso de esta tercera semana abordaremos la temática salud y enfermedad. ¡Bienvenido! La boca es considerada como la cavidad más contaminada del cuerpo y con mayor cantidad y variedad de microorganismos. Existen más de 200 variedades de bacterias aerobias y anaerobias en el cuerpo. De ahí la importancia de reducir el riesgo de una infección a distancia por patógenos orales. Con el análisis de las temáticas que abordaremos en la presente semana, aprenderemos a reconocer los principales signos de alarma ante una enfermedad bucal, que puede transformarse en una enfermedad sistémica. Para el estudio de los temas previstos es necesario formularnos preguntas como esta. ¿Cuáles son las funciones que cumple la cavidad bucal? La cavidad bucal tiene como función la incorporación de alimentos, su digestión, absorción y eliminación de los desechos. ¿Una enfermedad bucal puede afectar a otras partes del organismo? Claro que sí, ya que todo lo que entra por la boca puede afectar el resto del cuerpo y las posibles enfermedades que estas presenten en diferentes partes del cuerpo pueden afectar a la boca. Es por esto que la mala higiene oral, además de dañar los dientes y las encías, puede generar complicaciones en otras partes del cuerpo. ¿Qué afecciones se pueden relacionar con la salud bucodental? Enfermedades como la endocarditis bacteriana subaguda pueden desarrollarse en boca y afectar el corazón. Las enfermedades cardiovasculares a su vez pueden afectar las encías a través de inflamaciones. Está comprobado que las enfermedades periodontales tienen una relación directa con los partos prematuros. Una vez establecidos ciertos conceptos de la presente semana, es momento de conocer los siguientes temas que se abordarán. Anatomía y fisiología bucodental, cavidad oral, anatomía dental, estructura dental, Qué otras razones debo cuidarme la cavidad bucal? Para que mi boca pueda cumplir sus funciones elementales tales como la trituración de alimentos y favorecer la digestión, para tener una imagen saludable, para evitar infecciones y por tener una correcta salud integral. ¿Cuáles son las enfermedades bucales más frecuentes? La caries, que afecta a los tejidos duros del diente, tanto a las piezas dentales permanentes como a las piezas dentarias temporales. Enfermedades periodontales afectan a los tejidos blandos que rodean a los dientes. Se manifiestan con inflamación, enrojecimiento, aumento de tamaño y sangrado de las encías. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar la habilidad de saber conocer y reconocer el estado saludable de su salud general, con énfasis de la boca. Estaré con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.